Hola pantomitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Estoy muy contenta el día de hoy por este video. Entonces, pues yo les recomiendo que se traigan algo de comer, algo así, que apaguen las luces porque este video va a estar de aquellos que me habían pedido que hicieran, o sea, investigando páginas. Misteriosas de internet Que personalmente no les recomiendo Visitar, pero en dado caso De que les gane la curiosidad, pues así Como me pasa a mí, les voy a dar un consejito ¿Ok? Un consejito que yo personalmente uso para eh, protegerme de todo este tipo de cosas. Y sobre todo para poder entrar pues a estos sitios segura, ¿verdad? Porque pues uno nunca sabe. Como yo siempre les digo, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y eso es un hecho. Porque recordemos que uno nunca sabe quién está detrás de estas páginas. Ok, ustedes saben que el robo de datos así de manera digital está fuertísimo. Ya me pasó, seguramente ustedes ya se acuerdan de cómo me quisieron robar mi canal, me robaron... Me, bueno, me quisieron robar todas mis cuentas y eh, sigo ligeramente traumada por esa ocasión. Pero desde que uso esta aplicación, de verdad que nunca, nunca me ha fallado. Y de, por supuesto, puedo seguir descubriendo este tipo de. Eh, de cosas raras en internet ya sin problemas. La aplicación se llama Surfshark VPN o Surfshark VPN. Y bueno, si ustedes se preguntan qué es una VPN... No se preocupen, aquí les voy a decir. Para los que no conozcan, VPN eh, es una red privada virtual. Y esto les va a ayudar a que otras personas desconocidas de ustedes no vean lo que ustedes están haciendo en internet. Sin que los rastren porque esto pasa mucho. Y sobre todo que no me los anden juzgando eh, por visitar este tipo de páginas bizarras igual que yo. Y como les digo, en Surfshark ustedes pueden cambiar su IP por otra de cualquier país que ustedes quieran. Y con esto, pues además de protegerlos, ustedes van a eh, ganar acceso a un montón de contenido que está bloqueado a lo mejor por estar en el país en el que vives. Por ejemplo, Netflix o así alguna otra eh, plataforma que sea de streaming, ya que como ustedes saben, y si no saben, pero eh, los contenidos son dependiendo del país en donde tú estés. Entonces, si de repente quieres ver... Películas que solo están disponibles en Estados Unidos eh, Te puedes cambiar tu IP Y así eh, pues ya puedes ver contenido de otros lados Y lo bueno es que lo pueden descargar donde ustedes quieran O sea, si tienen dispositivos que son Apple, Android, eh, Windows Pero de todos modos yo les voy a dejar el link de descarga En la cajita de descripción Junto con mi código que es MARIJO Para obtener un 83% de descuento 83% Y además de eso, 3 meses extra gratis Habiéndoles ya dicho todo esto, pues, ¿qué les parece si comenzamos ya con el video? Porque estoy emocionada de eh, que ustedes vean qué página me topé ahora. Vamos a comenzar. Ok, fantasmitas, este sitio yo lo descubrí eh, picándole aquí allá. Ustedes saben que yo siempre me ando metiendo como en sitios raros para descubrir cosas extrañas, ¿verdad? Pero bueno, básicamente este es como un blog personal. Vamos a ponerlo así porque así es como lo describen. Eh, que se llama eh, tal cual lo pueden encontrar como HTTPS 2 puntos eh, doble diagonal eh, faux .org. Ok, entonces. Eh, les digo, como se supone que esto es un blog personal, pero eso no es catalogado como uno de los más creepies que hay. Entonces, ¿pues qué les parece si pongo a grabar primero que nada pues mi pantalla, ¿verdad? Para que ustedes y yo veamos al mismo tiempo. Lo que nos depara esta página. Estoy muy emocionada. Eh, ok, entonces... Justo ya. Estamos viendo lo mismo, ¿ok? Yo lo googleé primero. Eh, y pues bueno, aquí es, como ustedes están viendo... Pues el link directo. Así que... Pues vamos a entrar. Ok, ¿tiene sonidito? Ok, aquí no se escucha nada. Pero bueno, esto, esto es lo primero que podemos ver. Eh, si se fijan lo que son los laterales de la página, como que prende y apaga en rojo. Y aquí dice Wired Sound for Wired People. Eh, y luego dice, aquí hay una musiquita como una nota dice Make Me Sad, o sea, me hace sentir triste. Um, acá están como, pues, sus, sus principales pues, personas que los apoyan. Mm, ok. Y luego dice, o sea, fíjense acá, ok, aquí hay una monita. Pero aquí dice, tú eres invisible, hazte visible y aquí hay para picar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver primero lo que hay. Uh, es que se si me hace raro que no tenga sonido o lo tengo que activar en algún lado. No tengo idea, pero no me no suena nada. Pero bueno, aquí está, miren, y también me da opción a picar. Bueno, a darle clic pues, Ok. Creo que acá abajo no hay nada. Quiero esperar si primero le pongo en que me voy a hacer visible. A ver qué pasa. Hola. Y es un sol. Miren, pero es que sale con un puntito, ¿si ¿sí ven? Y se mueve toda la demás pantalla. ¿Qué pasa? Luego aquí, aquí me sale otra cosa. Pero aquí, miren, si le pico aquí no pasa nada. Pero si le picó el sol, sí. Se, me parece que esto es como de un anime. Más o menos. Oigan, pero se me hace extraño que no suene nada. Según yo, sí sonaba. Let's all love Lane. Eh, vamos todos a amar a Lane. Me imagino que ella es Lane y acá hay una cruz abajo. Sí, pueden ver. Y sigue dándome opción a picarle a la carita o acá. Ok. ¿Y le puedo picar a los ojos? No. A la boca. <risas> Unos ojos sufriendo. Ay, qué raro. A ver, déjenme... Déjelo de grabar para ver si es eso por lo cual no se está escuchando nada. A ver, ya, ya dejé de grabar. Pero no, y miren sí tengo volumen Qué raro Ok, bueno, pues sigamos grabando Listo, ya estamos aquí grabando Le vamos a dar clic a alguno de los ojos Ah, miren, ahí está Como que la gente está sufriendo cada vez más Y los ojos se van haciendo cada vez más extraños Ahora no tiene ojos A ver, confirme ustedes en comentarios Si esto sí es de un anime porque yo no veo muchos animes, o sea, veo algunos, pero no, no reconozco, pero me parece que sí. Ok, ahora sale sin ojos. ¿Será esto algún tipo de... ¿Cómo les puedo decir? Um, ¿Simbolismo acaso? Vamos a picarle el ojo de en medio. Seguimos picando. Ven, cada vez está como que sufriendo más Y tiene una X Y esto me está Hacer que me duelen los ojos I am noise Yo soy ruido Ok Ok hmm. Ay, oigan, si sí me está doliendo la cabeza ¿Será por, por lo... O sea, por los gráficos o qué? Ahorita me empezó a doler aquí Esto se vuelve cada vez más extraño. Lane. Ella es Lane. Ah, ya se me va a acabar la pila de la compu. Miren, sí. Si... Ah, no. Ok. <risa> ah, miren. Ah, no, no es cierto. Pensé que si le pasaba el mouse encima se, a... se abría el ojo, pero no. Acá abajo no sé qué dice, porque está en... Está en... Ah, hermosa. Está en.. <risa> en ruso. Y le pico. Y le pico. ¿Qué? ¿Está encuerado? ¿Qué tipo de mensaje nos está tratando de dar? ¿Y cuándo se termina? A lo mejor tiene algo que ver con algún. Anime, y esto, o sea, si supiera qué anime es, tendría el contexto de lo que estoy viendo. No nada más como. Aquí dice: I am. Tres puntitos. Yo soy. No nos dice. Ok. Estoy segura que esto sí es algo de simbolismo. Aparte, le está haciendo así con sangre. Y acá arriba no tengo. Ya que dice tampoco si yo... Acá abajo dice, eh, Dios está aquí. Ok. Y le pico, y le pico, y solamente se va haciendo... ¡Ah! Tenía una cortada. Y todavía se va haciendo mucho más creepy. A ver, me pregunto si le pico a otra cosa... Que, okay, o sea, ahorita le puse que me voy a, que me volví visible, ¿verdad? Pero me pregunto si le pico a otro. A ver, voy a cerrar y volver a abrir, ¿ok? Para ver qué es lo que nos dice. Oh, y curiosamente esto ya se volvió, a ver. Ok, ya entramos aquí de nuevo. Vamos a picarle a la monita, ¿no? A ver qué pasa. Ok, es lo mismo. Sí. Ok, pues por más que le doy clic y clic y clic y clic y clic Pues no llegamos al final de esto Y ya me retrasé como por 70 clics Ok, definitivamente a pesar de que le esté dando clic y clic No sé qué es lo que nos trata de decir ¿Ustedes ven alguna imagen diferente? No, ¿verdad? Todo es lo mismo Ah, creo que sí simboliza algo, tiene algo de simbolismo si se fijan siempre le tenemos que picar a las caras o al objeto que se estemos viendo para pasar a la siguiente y de repente nos dice cosas como Dios está aquí yo soy ruido palabras en otro idioma ah ok, aquí llegamos a otro punto ¿no? creo que estas no las había visto pero sí, definitivamente me está doliendo la cabeza yo creo por los gráficos aquí está solita, sí Ok. Alguien abrazando a un muerto. ¿Y ahora está ella solita aquí? Ok. ¿Desapareció? ¿Y qué? Ok, ahí está atrás. Ahora está dormida. Miren, hay algo abajo, ¿no? Bueno, se está despertando. para ver qué qué ocurre Ok, ya se volvió a dormir supongo que ya le puedo picar ahora está enojada porque le piqué y ella también había una mano atrás de ellos ¿sí ¿vieron Y no le entiendo absolutamente nada azoka Relief Y no hay nada, pero si se fijan puedo picarle algo Miren, aquí ahora sí ya no hay hacia dónde irnos Ok, creo que me tengo que inscribir para seguir Pero no tengo idea qué hay detrás de esto, así que... Creo que por aquí lo dejaré. Así que fantasmitas, pues ustedes, qué, ¿qué opinan? ¿Quisieran que buscara otros? ¿Me quisieran poner el contexto en los comentarios? Porque les digo, lo mejor teniendo el contexto de lo que es el anime, sé que estoy viendo. Pero sí me dolió la cabeza. Me calaron los ojos. Y miren que yo no sé, esas como de, de que le calan mucho estas cosas y así. Pero creo que sí tenía algo de simbolismo. ¿Ustedes qué opinan? Pero bueno fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Los quiero mucho y nos vemos al siguiente